Os voy a hablar un poquito de este libro, eh, un libro muy visual, cargado de imágenes y que bueno, pues es, el, es un proyecto que estuve trabajando este, este año pasado. Y, y realmente se me ocurrió a raíz de otros libros que, que he realizado y vi bueno, pues que había una, una temática bastante interesante en, en una época de la historia relativamente reciente y queda bastante desconocida por, por el gran público. Lo primero que hice es buscarle un nombre un poquito así, bueno, pues interesante. Interesante y que llamara, ¿no? Entonces, por eso lo que tú titulé Imaginando canta. Título así, bueno, que, que incita un poco a abrir el libro. Evidentemente tenía que tener un subtítulo porque con ese título eh, no, el lector no se hacía una idea del contenido de la obra. Por eso el subtítulo que tenéis en la imagen La mirada de los grandes ilustradores y dibujantes desde 1870 a 1936 claro, seguro que lo primero que estoy pensando es que bueno, y este muchacho por qué ha cogido esa, ese, ese intervalo de, de la historia bueno, pues ahora vamos a, a, a desganar así eh, de forma rápida ese, ese, ese dilema que se me planteó a mí cuando estaba haciendo el trabajo y que seguro que os va, os va a resultar curioso. Bueno, la portada del libro que veis ahí, que es una, una muchacha, es una, es una pasiega, la pasiega de Balbanuz, que salió publicado en 1916 en la revista La Esfera, la revista madrileña, una, una, una revista importantísima en España, y el autor de esa, de esa ilustración, que de esa, de esa ilustración, era Inocencio Vera, un gran pintor murciano, que, eh, bueno, un, un profesional que lógicamente eh, eh, tenía un nivel altísimo y eh, publicaba en, en, en este tipo de publicaciones eh, tan en moda durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. ¿eh? Pensad que en esa época eh, no es como la actualidad, es decir, no había televisiones, no había internet, con lo cual no había no, la, la, la radio, os, os pregunto cómo estaba, la fotografía... Semana a finales del 19, pues estaba como estaba o no existía prácticamente a nivel de prensa, a nivel de prensa ilustrada, pero sí lo que es eh, la industria, digamos, de la prensa, de los libros ilustrados estaba muy en boga en esa época. Es decir, las tiradas que hacían eran muy grandes, llegaba a gran a gran parte de la población, por lo cual la proyección que tenía para la sociedad española que saliera en, en, en un momento dado eh, una, una ilustración sobre pasivos, como es este ejemplo, pues, pues la verdad es que era muy importante y para lo que es Cantabria o la montaña, como se la conocía en aquel entonces. Fijaos, aquí tenéis un ejemplo ya concreto, en 1896, ¿eh? aquí tenéis la portada de la ilustración española y americana, cuya portada en una obra de gran tirada, estaba una ilustración de, eh, basada precisamente en el Sardinero, ¿eh? en, en, en ese veraneo de, de, decimonónico de finales del XIX del Sardinero. ¿eh? El intervalo que os he comentado al principio, es decir, 1868, en, en este caso que se produce un hecho histórico como es eh, la revolución contra Isabel II, revolución que hubo en España contra la reina de de entonces, Isabel II, que se llamó La Gloriosa. Las causas fueron principalmente el viraje autoritario que tomó esta, esta señora, entre otras causas, bueno pues hubo una, una gran revolución, y concretamente en, en Santander eh, hubo bastantes, bastantes altercados, tanto en, en, en Cuatro Caminos o la Calle alta, eh. ¿Qué ocurrió en ese año? Pues decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eh, una, una revolución eh, social con el tema artístico de los dibujantes e ilustradores? Bueno, pues como vamos a ver luego, se da la circunstancia de que a partir de esa revolución social de, de, de 1868, eh, digamos que tiene gran influencia en las corrientes artísticas de tipo regionalista. Es decir, lo, lo que es la, la identidad de las regiones ¿eh? toma importancia con lo cual a su vez toma mucha importancia lo que es la ilustración o sea, la temática de, de, de ilustraciones y, y dibujos sobre distintas regionalidades de España evidentemente eso influye en la montaña o Cantabria ¿eh? por la parte de arriba la guerra civil española de 1936, os podéis imaginar que una vez que comienza el, el conflicto bélico, pues digamos, la temática pasa a ser política y belicista, con lo cual toda la temática que ha habido hasta el año 36, pues se evapora, digamos, ¿vale? Esto es un poquito eh, los motivos del porqué ese intervalo. Aquí tenéis... Eh, para que os hagáis una idea de la importancia de algunos ilustradores cántabros Estos dos carteles, eh, bueno, muy, muy típicos de la Guerra Civil Están hechos por un santanderino, Rivero Gil Es decir, que la proyección de algunos ilustradores y dibujantes eh, cántabros Traspasó las fronteras ¿eh? y son de vital importancia la famosa revolución que os he contado antes de la gloriosa. Bueno, pues, como, como os he dicho, ¿eh? Eh, hace resurgir la influencia del costumbrismo en el ámbito artístico. ¿eh? Es decir, el folclorismo, las tradiciones, pero siempre de, de, desde un punto de vista, eh, o tratado, mejor dicho, desde un punto de vista romántico e idealizado. ¿eh? Claro, podéis decir, bueno, <coughs> aparte de lo que es eh, la plasmación que se hizo de estos temas en libros, carteles, revistas, prensa ilustrada, ¿tuvo también otro tipo de, de proyección masivo? Sí. A principios del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, aparecen las exposiciones de humoristas en Madrid y en Barcelona, principalmente. ¿Eh? Aquí tenéis la de 1918 y 1919 para que os hagáis una idea de cómo se hacían está claro que son exposiciones muy sencillitas con la ornamentación de aquellas épocas ¿eh? pero que tuvieron una trascendencia fundamental y fue el, el vínculo ¿eh? para impulsar el trabajo artístico de grandes eh, ilustradores y dibujantes que estaban focalizados en otras partes de eh, España, que no eran ni Madrid ni Barcelona. Y, como veremos, algunos cántabros, por ejemplo, en esta de 1920, y en este, en este salón que veis aquí, que era en el ciclo de Bellas Artes de Madrid, un cántabro, Tomás La Raya, ya exponía ahí. Con lo cual, la importancia de su obra era manifiesta. Y tal era la importancia de estos salones de humoristas, que los reyes eran unos habituales. Aquí tenéis, okay. aunque no se vea muy bien, a Alfonso XIII visitando precisamente este salón del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En el libro también separo y diferencio lo que es dibujar de ilustrar. Ahora mismo en la actualidad a toda profesional que, que hace dibujos, en prensa, en libros, se llama ilustrador. Y, y, y, y, y nos quedamos un poquito así, tan anchos. Bueno, evidentemente no es lo mismo. ¿eh? Dibujar, como tenéis ahí, es trazar en una superficie la imagen de algo. ¿eh? Sin más. Mientras que ilustrar ¿eh? es adornar o documentar un impreso o un libro con estampas grabados o dibujos alusivos al texto. Es decir, lo que hace el ilustrador es, digamos, coger un texto que ha hecho evidentemente un escritor, y hacer un hilo conductor con el receptor de ese texto, a través de una imagen que al lector le evoque algo. Evidentemente, el trabajo de ilustrador es mucho más complicado que el de un simple dibujante. Por eso, a estos niveles de los que trata este libro, eh, no es lo mismo unos que otros, porque, porque eh, algunos fueron grandes ilustradores, y, evidentemente, eran grandes dibujantes y otros simplemente eran grandes dibujantes o caricaturistas. Si ya empezamos a dar algún nombre, en 1894, en la revista eh, Madrid Cómico, que era una de las grandes de, que, que tenía su base en Madrid, surgió la figura de Eduardo Saez Hermua, que tenía como, como mote, eh, como nombre de guerra, Mecachis. ¿Eh? Bueno, este es uno de los grandes, y es uno de los grandes que ya le veis, por ejemplo, concretamente, esta es un poco la, la, la, la parte inicial de un álbum que sacó sobre eh, Santander, de la firma de Entonces, bueno, Este personaje va a ser eh, fundamental, fundamental porque es eh, eh, fuente de inspiración para otros grandes ilustradores. Es curioso también... Y, y, y es algo que este libro eh, se aprecia cuando, solamente cuando se da un vistazo, que es la diferencia de estética de últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Y es algo que a mí me llamó poderosamente la atención. La estética de finales del XIX, su manera a nivel de caricatura y de dibujo, es una estética asimétrica, es decir, todos eran cabezones. Aquí tenéis, por ejemplo, a José María Pérez, que, que, que, que está claro que la habéis conocido en dos ilustraciones completamente o sea, de, de dos artistas diferentes. Este es eh, de Ramoncilla Cilla, que salió publicado en el Madrid Cómico, y este es de asturiano eh, Ángel Post. Pero la, los, las, las dos, lógicamente, hacen referencia a la última década del 19. En ambas está claro que la desproporción entre el cuerpo y la cabeza es evidente. Bueno, pues esta era una estética muy habitual y que la seguían prácticamente a pies juntillas, bueno, pues todos todos los artistas de renombre de esa época. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegan las primeras décadas del siglo XX, pues esto, vamos, los, los nuevos dibujantes caricaturistas lo odian. Dicen, ¡buf! Salgo disparado. Claro, os podéis imaginar también que era eh, notable las influencias que tenían todos ellos de las corrientes europeas. ¿eh? El, el, el Arnoux de finales del 19 principios del 20 y el, el art deco de los años 20, entonces ese tipo de corrientes también les, les influenciaban muchísimo, aparte lógicamente de los ilustradores del extranjero. Caricatura, fundamental, en, en, este, en, este, so, so manera, bueno, en este periodo desde 1870 a 1876, la caricatura eh, o sea, que el dibujante o pintor o ilustrador haga, haga, haga caricaturas es algo eh, habitual y de renombre, de renombre. O sea, los caricaturistas locales, que aquí en Cantabria hubo eh, algunos excelentes, eran eh, gente, mmm, bueno, de renombre. Es decir, la caricatura estaba muy bien vista en, a, a nivel de prensa, a nivel de revistas, etc. ¿Qué ocurre? que sí que es cierto que tuvieron que lidiar con, con, con un poquito lo, lo que era la indiferencia, la indiferencia artística eh, de algunos sectores que les consideraban como un arte menor, en su manera, pintores, etc. ¿eh? ¿Qué tipo de caricatura hacía esta gente? Bueno, pues dos tipos principales. La, la caricatura tipo personal, que es aquella que plasma lo que es la, la, la imagen, su manera la cara, ¿eh? Los, los, los gestos, entonces, eh, bueno, hacer un dibujo, lógicamente, de, de, de, de desde un punto de vista eh, cómico, o sea, creando el, los rasgos, pero plasma perfectamente lo que es el, el interior y la personalidad de ese, de ese personaje. Y luego, está claro, el siguiente tipo sería la séptica social y política, es decir, el, el cachondearse de, de, los, de los personajes públicos. ¿Dónde viene plasmado esto? Bueno, principalmente en periódicos y revistas, ¿eh? aquí tenéis tres ejemplos, que hemos visto antes en 1996, el financiero, tenéis una estampa de ese Santander bucólico en 1921, y por ejemplo, en, en la revista La Montaña, bueno, pues las fiestas de Santander en 1916. Otro tipo de, de revistas, Nuevo Mundo, una revista importantísima española, bueno, tenéis aquí una, una imagen de ese, de ese Santander eh, bucólico. José María Pereda está claro que es el gran literato cántabro de, de costumbrista de, de las últimas décadas del XIX y que, y que tuvo mucha proyección en España, con lo cual es, es fuente de inspiración a nivel de caricaturas y hay, hay varias. Y en, en, en 1908 aparece en Santander la famosa revista cántabra. De corta tirada, pero sí que va a dar lugar a un gran eh, caricaturista, un gran dibujante como es eh, Julio Cortiguera, que tuvo una, tuvo una corta trayectoria, pero que nos dejó, bueno, pues por ejemplo, eh, su, su, su, su obra en la famosa revista Cantabra. Pero también, por ejemplo, en álbum de cromos, como era este, en el año 33, el deporte estuvo presente. Aquí tenéis, por ejemplo, la revista La Palestra que ilustraba eh, bueno, pues un, un partido de, de fútbol entre las selecciones eh, regionales de Cantabria y de Aragón. Por ejemplo, a nivel publicitario, la famosa revista de Aromas de la tierruga que era eh, un, una, una empresa de jabones que tenía su base en Santander y era de los más importantes que había en España. Propiedad de la familia de José María Pérez. Libros, por ejemplo... Manuel Llano, el famoso escrito Manuel Llano eh, de Cabo Almiga. Veremos que hay varias portadas con grandes ilustradores. ¿eh? Otro tipo de libros, ¿eh? deportivos, de Pereda, ¿eh? de diferentes épocas también. Carteles, también, por ejemplo, este es de Mariano Pedrero, ilustrando las fiestas de Santander de 1910. Y en plena república, ¿eh? en 1935, Rivero Gil gana un concurso con este cartel que, que quería impulsar el de Santander, pero cuya, cuya imagen es el bisonte de Altamira. Y fijaros lo que es también la, la diferencia. En esa época republicana, lo que se pretende es que Santander promocione grandes fiestas culturales, artísticas y deportivas. Es decir, son dos, son dos eh, periodos del tiempo diferentes, no hay mucha diferencia, pero la proyección que se daba sobre Santander en la época republicana no tiene que ver con otras épocas. Carteles, por ejemplo, en el día de Santander, totalmente olvidado en la actualidad, pero que en los años 20 tuvo una importancia vital en la ciudad de Santander. ¿Por qué? Era una, una actividad que se hacía en verano, en julio, ¿eh? para promocionar el folclore montañés en la ciudad de Santander. Y esto organizaba la Asociación de la Prensa de Cantabria. Y los grandes ilustradores y dibujantes de la época bueno, se presentaban a un concurso, bien dotado económicamente, y la verdad es que nos dejaron bueno, pues excelentes carteles como estos, y luego nos saldrán los nombres de ellos. Resumiendo, ¿qué temáticas trata este libro? ¿Y qué temáticas recogían estos eh, grandes dibujantes e ilustradores entre esa época de 1870 a 1876? Principalmente folclore, historia, tradiciones, arquitectura, personajes, paisajes y deporte. Es un poquito lo que ellos tocaban. ¿El folclore? Bueno, pues aquí tenemos unos, unos ejemplos. ¿eh? En 1989, que luego nos saldrá, esto es una, un, una ilustración de Victoriano eh, Polanco. ¿eh? <coughs> es, estamos a finales del siglo XIX y, como luego veremos, son grandes ilustradores que tenían, aunque, aunque no habían nacido en Santander, este, este nació completamente en Bucandio, pero tenían su base en Santander y estaban muy influenciados por José María Pereira. ¿eh? Este de 1901, este es Mariano Pedrero, ¿eh? también escenificando folclore. Mariano Pedrero es uno de los grandes ilustradores españoles, nacido en Burgos, pero que tiene, eh, bueno, estuvo trabajando en, en, en Tornavera como profesor y luego en, en Santander, pero que eh, proyectó eh, eh, mucha de su obra, lo que es Cantabria, en un amplio eh, abanico de temáticas, entre ellas el folclore aquí tenéis otras, otras imágenes de México 1 precisamente de Mariano Pedrero pero también, tras el folclore había otra, otro tipo de estéticas, por ejemplo esto, es, esto ya es eh, años, años 20, esto es de Rivero Gil y ya veis que cambia, cambia bastante la estética esos son lógicamente con, con trozos escuetos, pero lógicamente la, la la, la habilidad del dibujante, pues ya veis eh, que, bueno, la, lo, que, lo que es aquí un, una, una pareja de piteros unas las pandereteras, la verdad es que casi, casi se, pa, parece que están en movimiento con, con pocos trazos. Pero también, por ejemplo, eh, el, el, en, esos, en esas primeras décadas del, del siglo XX, el famoso, el famoso eh, coro montañés del sabor de la tierruca que actuaba Fuera de las fronteras de Cantabria, concretamente esto es de un cartel en Salamanca, bueno, pues el logotipo se le hizo también un ilustrador que se, que se, que se llama Felices. Y este de aquí, que también es otra otra especificación del folclore en Montañes, bueno, pues es obra de Padilla. Y este concretamente salió publicado en la revista madrileña La Esfera. ¿eh? El folclore también, repito, año 29, Rivero Gil, bueno, pues ya le veis otra estética diferente. ¿eh? Las tradiciones también están presentes. Este de aquí, fijaros, esto es un cromo. Era muy habitual, también, en las primeras, sí, bueno, hasta los años 20, años 30, que las grandes eh, casas comerciales, concretamente esto es, es una empresa eh, de Barcelona que se llama Chocolates Bullón, o se llamaba, perdón, eh, entonces, eh, promocionaba los chocolates con ilustraciones artísticas de distintas eh, re regiones de España. Bueno, aquí tenéis eh, esta, esta ilustración y... Por ejemplo, también en la revista Blanco y Negro, que estaba relacionada con, con el ABC, de la más importante de España, bueno, pues uno de esos grandes ilustradores profesionales que trabajaban para ellos, también reflejaba las tradiciones montañesas. En el siglo XIX, también, junto a los dibujantes ilustradores, había otros artesanos, que eran los grabadores. Es decir, las técnicas que se usaban... En, repito, en la segunda, bueno, en, en todo el siglo XIX, era por una parte el grabado y también estaba la litografía. Para hacer grabados y para hacer litografías, eh, principalmente grabados, eh, ahí estaban los grabadores, que lo hacían eh, a mano, eh, eh, grababan lo que era el dibujo, eh, con una gubia o un, o un buril, eh, y luego ponían la tinta. Esto concretamente es lo que se llama una cromolitografía. ¿Por qué? Porque está a color. Las litografías, al principio, como bueno, pues problemas técnicos, la, la, la, las, las litografías se hacen sobre piedra, sobre piedra eh, calcárea. Entonces, al principio era tan complicado meterle color que salían todas las litografías en blanco y negro. Bueno, pues luego, en ese siglo XIX, porque la litografía, el, el origen está en el siglo XVIII, bueno, pues en el siglo XIX, Aparece la cromolitografía, que es litografía en blanco y negro, pero ya evolucionada a color. Bueno, pues estos son, estos son cromolitografías de pasiegos, como, como, habéis, como habéis visto, y esto ya aparecía en obras de importancia en España. ¿eh? También las tradiciones tuvieron su reflejo en dibujos de otro estilo. En el 31, ¿eh? Ricardo Bernardo hizo este, hizo este dibujo relacionado con las mascaradas, con la vijanera, que seguro que os suena. Pero también, por ejemplo, trabajó en otros, en otros libros ilustrados con poetas como Jesús Cancio, aquí veis una sardinera, pero fijaros, esta sardinera, y veis esta sardinera, que no tiene nada que ver, este es el ilustrador, que lógicamente, su forma de entender, el, el, el arte era muy diferente al el, a el pintor e el, el ilustrador de Ricardo Bernal. La historia también se lo presenté. Yo en el libro, para entender toda esta temática, eh, he dado contexto a todos los capítulos. Es decir, contexto histórico, social. O sea, estos, estos, estos grandes eh, personajes hoy olvidados, eh, está claro que si les vemos de forma autónoma, de forma así sin más, nació, murió, vivió, etc., es un absurdo. Entonces, hay que, hay que eh, verles según el contexto. Bueno, pues los contextos siempre han estado... Eh, eh, presentes en su obra y ha sido básico. Por ejemplo, antes os he hablado de la revolución de 1868 contra Isabel II, pero por ejemplo, eh, la explosión del vapor Cabo Machichaco en 1893 en Santander, pues es algo fundamental. Aquí tenéis una, la portada del periódico Cantábrico con la ilustración de Ameno Pedrero para precisamente conmemorar el segundo aniversario de esa explosión del vapor eh, Cabo Machichaco. Pero, por ejemplo, les influenció la llegada de Primo Rivera en, en, en 1923, les influenció. Os podéis imaginar, la guerra civil, la república, todo, todo eso les va marcando, tanto ¿eh? desde el punto de vista artístico, porque además casi todos ¿eh? trabajaban en la prensa, en las revistas, etc. ¿eh? Aquí tenéis eh, un grabado de 1867, un poquito más antiguo, en el cual es Santander en el siglo XVI. ¿Eh? Fijaros, eh, para que os hagáis una idea, este, esta firma que veis aquí, que se ve que se aprecia mal, que es Sierra, este es el nombre del grabador, y este que aparece aquí es el nombre del dibujante. Es curioso, ¿eh? El grabador que antes os he explicado que cogía y esculpía todo esto, a, a, a partir del dibujo que le ha dado este. Entonces, esto era algo habitual. Es decir, estamos hablando de, eh, precisamente, el, en, en, esa, en, esa, en ese siglo XIX eh, en el cual pues, vamos, era, era, era un trabajo de chinos este tipo de eh, impresiones también en 1926 apareció en la prensa esta ilustración que no es nada más y nada menos que un mapa artístico de Cantable ¿eh? hecho por Alfredo Felices un encargo que le hicieron Luego, por ejemplo, en los años 70, años 80, el siglo XX, ¿eh? otros ilustradores volvieron a sacar eh, mapas eh, artísticos de Cantabria. Bueno, pues el primero en el año 1926. Los deportes, básico. Y dentro de los deportes en Cantabria, el Racing de Santander. Aunque en la actualidad el Racing de Santander está, está viviendo momentos un poquito eh, de, poco, de, de, de poca proyección, en 1916 aparece la primera caricatura del Racing de Santander. ¿Por qué? Porque en 1915, o sea, el, sí, bueno, en, en, en 1915, el, el Racing eh, toma a los jugadores del Real Santander. Entonces ya con, con los jugadores, digamos, de un equipo bueno, montaron entre varios, montaron un equipo, bueno, pues, que, te, que, tenía, que tenía proyección. Y se apuntaron a la a la Liga Norte, con los equipos vascos, que eran los, los potentes, los estudiadores, etc. Bueno, pues esa primera caricatura la hizo Leopoldo Guidovra, y fijaros, en, esa, en esos primeros años de que el fútbol empezaba, la fábrica de jabones La Rosario, que, que le hemos visto antes, que era de colonias, etc., que estaba aquí, eh, ubicada en la calle Canalejas, eh, pero, pero que vendía para toda España, vio como un filón la publicidad del fútbol. Y con esta caricatura de los jugadores del Racing, hizo los envoltorios de los jabones. ¿Eh? Entonces esa, esa, esa es un poco la, la gran curiosidad que tiene la primera caricatura del Racing. Y este equipo que veis aquí, bueno, que veis aquí, vamos, que, que, que os podéis imaginar, ¿eh? este equipo en 1916 se enfrentó en Santander a el mítico Pichichi que seguro que os suena jugador del Athletic Bilbao bueno pues vino el Athletic Bilbao a jugar que en aquella época cuando venía a jugar partidos amistosos se, se llamaba bueno no, no, no se, no se hacía llamar el Athletic Bilbao sino el bambino el bambino club entonces este equipo se enfrentó a Pichichi ¿eh? pero bueno también los bolos aquí veis una una ilustración de de de, 1960, de Rivero Gil y ya veis con pocos trazos bueno pues aquí, aquí tenéis este jugador de bolos ¿eh? el Racing Siguió siendo fuente de inspiración. 1930, ese Racing subcampeón de la Liga. Esto salió en el ABC. Rivero Gil, ese gran ilustrador santanderino, en 1919 se hizo famoso en Santander con su caricatura del Racing de Santander. Esta caricatura que veis aquí estuvo expuesta en la calle San Francisco en el comercio de Rivalaigua. y causó furor y sensación en la ciudad. ¿Eh? Otros ilustradores. Padilla ¿eh? también quiso homenajear al equipo de su pueblo y nos legó esta esta, esta, esta caricatura de 1923 del mismo sport. ¿Por qué? Porque él era natural de Puente Viesgo. La arquitectura también estuvo presente. Evidentemente Cantabria se caracteriza por, por una arquitectura de tipo palaciega religiosa importante. Bueno, aquí tenéis obviamente la colegiata de Santillán del Mar como con, con este con este grabado. ¿eh? También, por ejemplo, la arquitectura popular, que estuvo presente, con este tipo de ilustraciones, de arquitectura en este caso. Los paisajes, evidentemente, también, también han protagonistas. ¿eh? Esta, este, este, esta ilustración ¿eh? de, una, de, un, de un día cualquiera de verano en el, en el Sardinero, Santander, algo más tradicional. ¿eh? De un carro un carro chillón con, con los bueyes otra estética muy diferente de un paisaje montañés de 1928 de Tomás Gutiérrez La Raya que luego nos saldrá que para que os hagáis una idea es un ilustrador que lo que él proyectaba era colorido ¿eh? entonces es muy diferente a otro tipo de ilustraciones a otro tipo de dibujantes que trabajaban mucho en blanco y negro las caricaturas de los personajes, esto es algo fundamental, cuando hablamos de caricatura, claro, es un concepto muy artístico. Esta, esta caricatura, aquí tienes la firma, es de Ángel López Padilla, que luego nos saldrá, y este es eh, Pombo. Este es Miguel Artigas, que seguro que suena por una calle, pero aparte de ser una calle en Santander fue el director de la Biblioteca Nacional. Y esta caricatura la vemos a un dibujante que luego ha pasado a la historia de Santander y Cantabria por, otro, por, por otras temáticas, como fue Simón Cabarca, que es, bueno, pues un, fue, fue un gran periodista, un gran historiador, eh, que nos, fue incluso académico del, del, de la historia, que nos legó pues, un montonazo de libros sobre Cantabria, sobre Santander, etc. Pero que él, en sus... En sus años mozos, fue un gran dibujante y caricaturista. ¿Eh? Otro tipo de caricaturas, por ejemplo, José María Pereda, ¿eh? cuando publicó Peñas Arriba en 1895, bueno, pues salió en la prensa nacional de esta forma, que tenía la cosa, tenía, tenía un poquitín de crítica y de cachondeo porque le pusieron aquí con las albarcas. O sea, digamos que con esta caricatura, cuando publicó Peñas Arriba que un poco eh, cachondearse el dibujante del, del, de la saltación del folclorismo montañés eh, poniéndole con las albarcas y el paraguas. ¿eh? Este, este tipo de ilustraciones las hacía Julio Cortiguera, que antes nos ha salido, ¿eh? en 1908, y tenía la característica de que él hacía unas caricaturas muy eh, personales, una estética muy personal, y no ponía quién era. Es decir, lo llamaba gente conocida, luego ponían un texto y el lector tenía que adivinar quién era ese personaje conocido del Santander de aquellas épocas. ¿eh? Era, la verdad es que, muy, muy original. También había personajes eh, más famosos, ¿eh? por ejemplo, el pintor Gutiérrez Solana, el pintor Pancho Cosío, María Blanchard, ¿eh? o sea, alternaban eh, personajes del... del del momento, digamos, famosos del momento, con otros grandes artistas de la época en ¿eh? Cantabria. Bueno, una vez que hemos visto así generalidades, ya contenido del libro, también eh, en los capítulos eh, trata de entrada nombres eh, que, en mi opinión, son fundamentales. El primer capítulo, pero el segundo, nos dice la visión nostálgica y romántica de Cantabria a través de los dibujantes de inspiración literaria de finales del siglo XIX. Victorino Polanco, Fernando Pérez del Camino y Ramiro de Santa Cruz. ¿Por qué la visión nostálgica y romántica? Porque, como os he dicho antes, estos eh, ilustradores, dibujantes, estos artistas de, que, que tuvieron su momento de esplendor en las últimas décadas del siglo XIX estaban muy influenciados por la corriente literaria costumbrista muy en boga en aquellos momentos. No solamente en Cantabria, sino en el resto de España. Cubiertamente en Cantabria o en la montaña, como, como se la conocía entonces, estaba, aparte de José María Pereda, bueno, pues estaba María Pelayo, estábamos de Escalante, etc. Entonces, claro, estos grandes nombres de la literatura eran los gurús de estos eh, dibujantes. ¿Y qué hacían estos, dibuj estos dibujantes, estos artistas? Bueno, pues proyectar lo que leían. Claro, la visión de la Cantabria que ellos proyectan es una visión romántica, idealizada e irreal con respecto a la, a la realidad. De, eh, a la realidad social de aquellos momentos. Aquí tenéis a uno de ellos, que es Fernando Pérez del, del, del Camino, que murió en 1901, con lo cual estamos hablando que, que prácticamente su momento de, de esplendor artístico lo, lo tuvo en la segunda mitad del siglo XIX. Él y Victorino Polanco, del que no se conserva ninguna imagen, Crearon un álbum maravilloso que se llama La Montaña, que es este que veis aquí, publicado en 1889. Y es un álbum en el cual reflejan ambos, cada uno por su lado, lo que es temática costumbrista, temática paisajista y temate, tem, tem, temática marinera. El libro, o el álbum, mejor dicho, es en blanco y negro, pero... Luego sacaron litografías a color de dibujos que contenía ese álbum. Aquí tenéis uno de Victorino Polanco, aquí está la firma, y se caracterizaba, este artista, que nació en Rucandio, por los detalles de las, las imágenes de los personajes que salían en su obra. Fijaros qué detalle, tanto de la ornamentación, de las caras, eh, o se era todo muy a detalle. Principalmente trataba temática de folclore, temática de tradiciones, era lo suyo. Aquí tenéis precisamente un dibujo de Viterno Polanco, y esto salió publicado en un recuerdo que, de 1890, un, un recuerdo de su muerte. Uh -huh. el, el, el típico que sale publicado en el libro, el típico recuerdo que te dan pues, un, un recordatorio, pues ¿sí? ¿no? Pero también había otros artistas, como Ramiro Santa Cruz, ¿eh? que fijaros también murió en 1901, y que fue un gran pintor, un gran ilustrador eh, centrado en, en Santander, y que publicó este. este bueno, o, o realizó, mejor dicho, esta pasiega que se diferencia de otras pasiegas porque las pasiegas, que era una temática muy socorrida en la, en la ilustración y grabados de, bueno, del siglo XVIII, del siglo XIX, en toda España, principalmente reflejaban las amas de cría con sus trajes de gala. Y aquí veis a una pasiega vestida muy popular con su cuébano y las chátaras, ¿eh? blanco y negro, ¿eh? con los sombreados. ¿eh? Bueno, entonces es un dibujo completamente diferente y, y muy especial. Esto en un libro que se ha en, publicado en un libro muy famoso de la época. Volviendo a ese álbum eh, ilustrado de la montaña, bueno, pues aquí tenéis otro otro dibujo ¿eh? que se llama Asubio. ¿eh? Eh, bueno, o sea, Asubio es una, una, palabra una palabra cántabra que es eh, refugiarse de algo. Aquí están eh, eh, estas esta dos mozas, aquí. Eh, refugiadas ¿eh? de, la, de la lluvia. gente del mar holango aquí tenéis como os he dicho antes todos los detalles de, de, de, de, de fijaros la, las, las indumentarias las, la, todos los, los gorros lo que son los, las barbas todo o sea todo está al detalle este, este, este, este, este evidentemente es eh, Santander ¿eh? también el folclore estuvo estuvo presente las tradiciones, precisamente las supersticiones, aquí el, el cuadro de la bruja, ya sabéis que era muy habitual, Pereda era un especialista en brujas, que en todos los pueblos de Cantabria estaban, había brujas. Pero brujas, ¿qué entendía por brujas? Bruja era aquella señora que era la rara, la rara ya la ponían como bruja no es que tuviera ningún poder especial, sino que igual hacía algún engüento para sanar, hacía alguna cosa rara, entonces ya la, la ponían el, el, el apelativo de bruja. Entonces aquí tenéis una, una escenificación para evitar polanco de esa bruja que tenéis al crío escondido detrás de un árbol mirando a la, a la señoruca, eh, que en el pueblo ya la tenían como bruja, incluso a los atrás tirando las piedras. El compañero... Fernández de camino hacia paisajes. Aquí tenéis la casa de Velarde con el famoso pino de Velarde. El muy El muelle Mereño Santander. Una portada actualmente ya destrozada. El correo de La Habana, llegando al puerto Santander. Siguiente capítulo. No todos los ilustradores dibujantes eran cántabros. Había grandes ilustradores españoles que hicieron temática cántabra. Ya nos ha salido alguno, pero en este capítulo me he centrado en varios. La perspectiva decimonónica sobre Cantabria de los dibujantes foráneos y de las publicaciones impresas de ámbito nacional. Mariano Pedrero, Apeles Mestres, Isidro Gil y Ramoncilla. Aquí les tenéis ¿eh? a todos: Ramoncilla, Apeles Mestres, Isidro Gil y Mariano Pedrero. ¿eh? Mariano Pedrero de Burgos, Isidro, de, Isidro Gil guipuzcoano pero afincado en Burgos. Apeles Mestres, eh, Barcelonés, Ramoncilla, madrileño. Bueno, pues estos grandes dibujantes, estoy hablando, aunque actualmente, mmm, fijaros el nivel de desconocimiento que este señor, que es Mariano Pedrero, tiene exposición en Burgos, promovida por la familia. Él era de Burgos, y, y en la actualidad Caja Burgos tiene exposición sobre él, con fondos de la familia, porque la familia... Se queja actualmente del desconocimiento que hay en su propia ciudad sobre este gran artista. Y este, para que os hagáis una idea, junto a Pérez Mestres, son dos de los grandes ilustradores del siglo XIX y del siglo XX en, en España. Bueno, Ramón Cilla, que ya tenéis aquí mucho más viejo, murió en el año 1937. Bueno, pues este, esos de la estética finisecular, es decir, asimétrica de los famosos... Eh, Cabezas grandes, cuerpos pequeños, ¿eh? que luego ya en el siglo XX cayó totalmente obsoleto y viejudo. Aquí tenéis precisamente una, una caricatura sobre Ramoncilla que le hizo Mecachis, que salió antes lo otro verán, eh, ilustrador y dibujante madrileño. Pero este eh, Ramoncilla nos legó una ilustración maravillosa sobre Santander. Publicada en 1888. Esta ilustración es histórica y esta ilustración forma parte de un juego de ilustraciones sobre distintas regiones de España ¿eh? que lo que hacían era mofarse un poquito de, los, de las personalidades y de las, y de las características eh, locales. Aquí tenéis pues, eh, los motivos que nos salen en, en esta ilustración sobre Santander. Bueno, pues tenéis a José María Pereda eh, presidiendo la, la ilustración porque, como os he dicho antes. En 1888 era el literato más famoso que, que había en esos momentos y con máxima proyección de Cantabria hacia el resto de España. Pero tenéis, por ejemplo, eh, bueno, pues, pues a, la, a la sardinera típica de, de Santander, a la paseada con el cuevano. y bueno, estos son distintos distintas, eh, motivos eh, que en, en aquel 1888 estaban muy de actualidad. Isidro Gil, el yipuzcuano, es de esos grandes ilustradores de corte clásico eh, que nos llegaron bueno, pues precisamente paisajes, eh, aquí, aquí tenéis esta ilustración de Santander con, con Velarde, eh, portaladas, eh, bueno, pues algo, algo, otro tipo de dibujos e ilustraciones que reflejan más las, las tradiciones. Eh. Apeles Mestres, catalán, es uno de los grandes dibujantes ilustradores españoles, de todos los tiempos. Y como Pereda, trabajó con Pereda, y como Pereda en, en, en, aquellas, en aquellos momentos de finales del siglo XIX, tenía bastante eh, relación con editores catalanes, con los editores catalanes, pues digamos que esos editores catalanes dijeron, bueno, pues mira, oye, tenemos aquí a, este, a esta gran personalidad muy, muy, muy de moda en aquellos momentos que era Apeles Mestres, oye, Pereda, ¿te interesa que Apeles Mestres te ilustre un libro? Bueno, pues de la unión del, del trabajo de ambos surgió el sabor de la terruca. Y este señor Apeles Mestres, ya sabéis que Pereda es de Polanco, o era, o, era, o era de Polanco, con lo cual Apeles Mestres estuvo en, en Cantabria en Polanco, exactamente, eh, poco más de una semana y allí tomó apuntes al natural y nos legó precisamente todas las ilustraciones maravillosas que contiene la obra El sabor de la teruca con una gran portada, con un, con un grabado. ¿eh? Este, libro, este libro tiene excelente portada, con este grabado que es, que es en relieve. ¿eh? Eh, precioso. Mario Pedrero, que es otro de los grandes nombres, este trabajó mucho mucho lo que es temática montañesa, tanto para eh, carteles, publicaciones realizadas aquí en Cantabria como fuera de Cantabria. Como os he dicho antes, él es de Burgos y estuvo trabajando como profesor en Torralaveca ¿eh? y luego bueno estuvo vinculación con eh, Santander ¿eh? en diversos momentos de su vida, tanto con, en exposiciones como eh, trabajo para, bueno, pues, pues, pues con, con, con prensa local como visto antes, o con instituciones públicas a través de realización de carteles. Su trabajo sobre Cantabria es variopinto. Aquí le tenéis, por ejemplo, eh, un ambiente marinero en 1916. Aquí tenéis, eh, bueno, son, son personajes que llama él de Muergo. Muergo es uno, es uno de los personajes de Sotileza, de Pereda. Bueno, pues aquí, aquí aparece eh, Muergo, como él considera que es, o sea, cómo él ve a Amurgo y Mechelín, que son los personajes de sotileza de Pereda. Y aquí tenéis a la, bueno, pues la, típica, la típica moza eh, sardinera de, de finales del XIX, bueno, pues a la entrada del puerto de Santander. Aquí tenéis otras, otras, otras ilustraciones que reflejan bueno, pues ese, ese, esa Cantabria, esa montaña. De, bueno, pues de, de, de esas épocas, aquí tenéis esta ambientada en, en el sardinero y esta bueno, de, una, de, una, de una apariencia más, más tradicional. ¿Vale? También las labores de campo estuvieron presentes, portadas de libros para José María Péreda, tipos transhumantes, que ¿eh? es otro libro ilustrado de, de pereda en el cual él pedrero se encargó no solamente de la portada, sino del montonazo de dibujos que aparecen en su interior. Pero también una de las grandes referencias del folclore o de los libros de folclore relacionados con Cantabria como es Cantos de la montaña, que era un libro un libro maravilloso que hizo Calleja, que era un músico importantísimo, que bueno pues recogió recopiló diversos eh, bueno, pues, cantos, folclore en montañas. Y que lo ilustró fue precisamente Marino Pedrero, principalmente, aunque también hay ilustraciones de algún otro artista. ¿Publicidad? Sí, para Aromas de la Tierruca, ¿no? la, la, la famosa casa, casa de jabones eh, y colonias ubicada en Santander. Y, y también hizo la portada de la revista de Aromas de la Tierruca, que realmente, fijaros que es el mismo dibujo, pero dándole color. El Cabo Machichaco o la, o la, o la explosión, ese, ese, ese suceso que tuvo, que tuvo trascendencia fuera de las fronteras eh, cántabras. Bueno, pues la portada del Cantábrico, eh, aquí tenéis una ilustración que refleja precisamente el dolor que causó la explosión del vapor Cabo Machichaco. Pero es que aparte de eso, él hizo un libro ilustrado que refleja precisamente ese horror de esa explosión. Ya pasando de siglo, y ya nos vamos al siglo XX, aparecen, digamos, unos eh, dibujantes, caricaturistas, pioneros de una nueva era. Ya de repente este siglo, o sea, toda esa estética del XIX, como os he dicho al principio, pasa a ser eh, vieja, anticuada, eh, hay nuevas tendencias en Europa y por ahí, y quiero cambiar esa estética. Bueno, pues aparecen pioneros. Principalmente en, en Cantabria son Julio Cortiguera, que antes no ha salido, y Gerardo Fernández de la Reguera, que firmaba como Areuger, que es Reguera, pero al revés, Areuger. Estos son dibujos de Julio Cortiguera, de Santanderio Julio Cortiguera, que tuvo un periodo de vida escaso. Este muchacho, nació en Santander desde muy chaval, la verdad es que tuvo una, una proyección brutal hacia el dibujo, hacia, hacia la caricatura, pero a su vez era muy buenos estudios en Madrid estudiando medicina y cuando volvió, siendo jovencito, aparcó lo que es el tema artístico por dedicarse a la medicina. Contamos la suerte para él que murió muy joven en 1920, pero aunque su obra sea escasa, nos llegó grandes eh, dibujos, grandes eh, caricaturas publicadas eh, prácticamente en la totalidad en la revista Canta que tenéis eh, Julio Cortiguera en otro tipo de, de dibujos. Bueno, pues se, se, se, se, se mofaba un poquito de lo que eran las filarmónicas que venían a actuar bueno, pues en, en esos momentos a Santander. Esto también eh, criticaba un poquito esos, esos cenas, esos bailes que había en el casino. Bueno, un poco era eh, siempre el tono ácido, el tono crítico estaba siempre presente en su obra. Este otro señor, Gerón no de la Reguera. Este el año 37, aquí tenéis una imagen de él, ¿eh? y este, eh, este dibujante, este ilustrador es de vital importancia en los años 20 y años 30 en Madrid. ¿Por qué? Porque él, eh, una vez que estuvo trabajando en, en, en Cantabria, en San el concretamente, en, en, periodo, en, en periódicos de la época, se fue a Madrid, y en Madrid él era eh, una persona con fuertes, con, unas, con, con, unas, con unos ideales de derechas muy marcados. Con lo cual, se da la circunstancia de que él estuvo trabajando en periódicos que se dedicaban pr principalmente a la crítica política y social. En un periodo fundamentalmente vinculado con la república, con lo cual es un contrasentido su vida durante esos años en Madrid. Tuvo problemas importantes con los bueno, problemas políticos importantes y se da la circunstancia de que murió en el año 37 cuando prácticamente acaba de comenzar la guerra civil. Pero su influencia artística fue brutal, fue brutal para dibujantes que vinieron después. ¿Eh? Por eso es un personaje que, aunque en Santander no se acuerda nadie de él, ¿eh? concretamente no no ori o sea, su, su origen no es santandereño, sino que es eh, cahuérnico, pero bueno, eh, la, la, la verdad es que el, la, la, la, la importancia eh, artística suya es fundamental. Siguiendo avanzando ya con, con el siglo XX, hubo otros ilustradores, que aparte de ser dibujantes ilustradores, también fueron grandes pintores. ¿eh? Por eso, los he llamado multidisciplinarios. ¿eh? Y aquí, en, en el libro, yo enfoco su faceta como dibujantes y caricaturistas. Principalmente César Lavín, Tomás Gutiérrez Raya, Ricardo Bernardo y Juan José Cobarque. Este señor de vuestra izquierda sería Tomás Gutiérrez Raya, César Lavín, Ricardo Bernardo y Juan José Cobarque. Todos ellos grandes pintores, pero su faceta como ilustradores fue importantísima. Por ejemplo, César Abin. Este señor ¿eh? se hizo muy famoso en París. Él fue un gran paisajista nacido en, en, en Cabezón de la Sal, pero se dio cuenta que como paisajista, a nivel económico, pues no, no tenía mucho no tenía mucha salida. Y se fue a, a París en, bueno, pues en... en en, en aquellas primeras décadas del siglo XX, era un país, eh, lógicamente, abierto a nuevas tendencias artísticas, y él vio que por el camino de las caricaturas de tipo personal, bueno, pues él, él vio un hueco, y, oye, le, le vio, tuvo éxito, y la verdad es que triunfó en París y publicó en las revistas y periódicos más importantes de París sus famosas caricaturas de tipo personal. Aquí tenéis cuatro ejemplos que hacen referencia precisamente a personajes eh, este es Gerardo Diego el Poeta, Concha Espina la escritora, Pancho Cosillo y María Blancha. Tomás Gutiérrez de la Raya es un gran ilustrador que ha pasado precisamente a la, a la, a la, a la historia del arte por su eh, riqueza en colorido. O sea, a, a diferencia de otros, de otros grandes dibujantes ilustradores, es especializó en paisajes, ilustrados, dándole mucho color. ¿eh? Y mmm, vino, vino a Santander siendo muy, muy jovencito y hay que reconocerle que su gran parte de su carrera de su, de su, de profesional la pasó en Barcelona. Aunque él tiene una anécdota muy graciosa que eh, hace bueno, a, ese, a, ese, a, esa, bueno a, esa, a esa leyenda que es el que se dedica al, al arte, dibujante, ilustrado de edad, bueno, pues, pues, pues vive en la penuria. Entonces, él siendo joven, se fue a París también, porque todos ellos, casi todos, los de este capítulo, se fueron. Se fueron porque se les quedaba um, Cantabria muy, muy pequeño para sus, para sus posibilidades artísticas. Y se fue a París sin un duro. Llegó a París, se apeó del tren y le pidió al taxista que le llevara al, al hotel más caro, y se dio ese homenaje. Lógicamente, al día siguiente se puso a trabajar en un, en, en un restaurante de mala muerte, como, como, como han hecho pues, pues, todos los que se han dedicado. Entonces, bueno, o sea, él, él es un poco también eh, un, un ejemplo de ese artista que se fue a París a, a, a, a, a disfrutar de las nuevas tendencias, vino empapado con ellas, y la verdad es que triunfó, triunfó en España. Ricardo Bernardo, que es uno de los grandes eh, pintores eh, cántabros, tiene su faceta de ilustrador. Ricardo Bernardo también estaba muy influenciado políticamente por las corrientes eh, republicanas, con lo cual na, nada más acabar la guerra civil tuvo que huir a Francia. ¿eh? Pero nos legó importantes lienzos, que alguno está en el, en el, bueno, está, o estaba en el Museo Municipal de, de Santander, como es Los, los Piteros, pero, aparte de eso, trabajó con, eh, bueno, pues con, con literatos cantabros. Aquí tenéis el, el, el trabajo, bueno, dos, dos ejemplos de trabajo que hizo con el poeta Jesús Cancio de, de Comillas. Y esto eh, salió publicado, que tiene que ver con las mascaradas bueno, pues de la vijanera. ¿eh? Eh, salió publicado en un libro que, eh, que salió en, en el año 1931, que se llama De Solar y la Raza, de adeno García Lomas y Jesús Cancio. Juan José Cobo Arquera, que es el último de este capítulo, quizás es el de menor importancia de los que sale en este capítulo. Juan es, eh, José Cobo Arquera nació en comillas y la verdad es que toda su faceta artística la hizo, eh, la, la hizo en Cantabria. ¿eh? Y fue profesor de, de instituto, es bastante conocido, porque bueno fijaros murió en 1884 con lo cual dio clase a bastante gente en, creo que en Santa Clara estuvo o sea que estuvo estuvo relacionado con el mundo educativo y aquí lo veis en, en un famoso cartel que se hizo en 1926 del día de Santander estos carteles ¿eh? eran de eran de tal importancia que estaban pegados en toda en toda Cantabria en aquel momento o sea el que el ilustrador o dibujante que ganaba un concurso de estos se hacía muy famoso, muy famoso, ¿eh? porque esto, os podéis imaginar que se, se, se, se, se, se hacía un montonazo de, de copias ¿eh? y se pegaban en todos los rincones porque era un día importantísimo de folclore. Venían desde, desde infinidad de rincones de, de Cantabria para bueno, pues hacer aquí en la Plaza Toros, hacían bueno, pues, pues concurso de canto, eh, baile, etc. Otro tipo de dibujantes relacionados con la caricatura, ¿eh? ya en pleno siglo XX, bueno, pues hay algunos que realmente son muy interesantes. De este capítulo el más interesante es este señor que está aquí, que es Alfredo Felices. Fijaros, esta imagen es de una exposición suya en el Ateneo Santander. Y estos son sus caricaturas. Esta exposición fue de tanto éxito que vinieron los reyes a visitarla. Era algo increíble. Este señor... Eh, también llegó a ser un gran tallista de tipo religioso, luego posteriormente. Es decir, se dedicaba a hacer en las tallas de las profesiones, bueno, pues él es, es curioso, tuvo esa faceta. ¿eh? Bueno, pues que tenéis una imagen real, en el Ateneo de, de Santander, con una exposición de sus, de sus caricaturas. Y aquí le tenéis ya, bueno, le tenéis al, la imagen de antes... ¿Eh? Y esa es una autocaricatura, un tipo de dibujo muy especial, el que hacía él. ¿Eh? Aquí le tenéis. ¿eh? Esto es un cartel, que, que en el, vamos, un, co, un concurso carteles para promocionar Santander en verano, que quedó el segundo, ¿eh? en la revista La Montaña. Bueno, pues él ahí, la verdad es que le publicaron bastante, bastante trabajo. ¿eh? Estéticas muy diferentes, temáticas también muy diferentes tradiciones, etc. Como buen caricaturista, buen dibujante, ¿eh? Eh, reflejaba precisamente ese aspecto exterior del, del personaje, dándole ese toque, bueno, cómico, ¿eh? pero siempre reconocible. Leopoldo Huidobro, que antes nos ha salido precisamente con la famosa caricatura de Raffin de 1916. Fijaros, este señor que tenéis aquí en esta foto, <coughs> tuvo una vida muy curiosa. Porque él, aparte de gran dibujante que era ilustrador, luego eh, fue gran jurista y odiaba, es curioso, su personalidad, odiaba todo lo que tenía que ver con las corrientes socialistas, comunistas, anarquistas, etc. Y se convirtió en un censor con el régimen franquista brutal. Entonces, bueno, pues es algo... Algo muy curioso como, como, como se pasa de dibujante relacionado con de Santander por su primera caricatura a una faceta política bastante, bastante oscura. En el último capítulo ya del libro, bueno, pues aparecen ya los más modernos, ¿eh? justamente hasta antes de la Guerra Civil. Simón Cabarga cuyo nombre de guerra era Apeles, Padilla y Rivero. Aquí les tenéis en tres fotografías, siendo jovencitos, ¿eh? pero tres, tres grandes nombres, cada uno con una personalidad bastante, bastante importante y que nos han legado un trabajo artístico fundamental, ¿eh? fundamental. Por desgracia, la historia también les ha tratado muy mal, aunque Rivero Gil, que es uno de ellos, es uno de los grandes ilustradores del siglo XX en España. ¿Eh? Ojo, con un trabajo publicado en multitud de periódicos y revistas de renombre, ¿eh? y que en su tierra, murió el hombre exiliado en México, en su tierra pues tiene una calle y poco más. Simón Cabarga, que como os he dicho al principio, realmente es conocido en, en Cantabria y en Santander como gran historiador, Gran periodista, pero su faceta originaria es de ilu il il il ilustrador y dibujante. Trabajó con Manuel Llano, aquí tenéis una portada del libro de Retablo Infantil, del año 35. Trabajó con Víctor de la Serna, el hijo de Concha Espina, e ideó esta portada de diseño en 1929, que es un, bueno, más que ilustración, es diseño, es diseño gráfico. ¿no? Y aquí tenéis bueno, pues una, una, una, una caricatura del del estilo que hacían, un, un, un estilo más clásico que los, que los otros que vamos a ver en este, en este capítulo. Francisco Rivero Gil, que es este señor que tenéis aquí, que os he dicho antes, que es uno de los grandes de la ilustración española, ¿eh? nació en Santander. Su padre eh, era profesor de dibujo y él desde pequeño, vamos, rápidamente eh, se, se inclinó hacia su faceta de dibujo, pero también paralelamente su lado político, eh, relacionado con el socialismo, el comunismo, estuvo siempre presente en su obra. Eh, Guerra aficionado a los toros también, eh, trabajó fuera de Cantabria en diversas, en diversas partes, en Madrid, en Madrid coincidió durante la época de Primo Rivera, publicó bueno, pues en todas las revistas, periódicos más importantes de aquella época y carteles de diferente tipo, estéticas y demás, la verdad es que son, son, son, muy, son muy visibles en su, en su trabajo. ¿Trabajaron con Cantabria? Bueno, en el año 31 realizó esta maravillosa ilustración que se llama Los Abuelos, que es una ilustración preciosa, tradicional de, de Cantabria, y bueno, y a mí lo que me encanta es que fijaros, aparte con el paraguas atrás, que es algo... Bueno, pues muy, muy de aquí Lo digo con el paraguas colgado aquí Que ahora vemos a uno por la calle y no choca no Bueno, pues ya veis que el año 31 lo reflejaba Su famoso cartel Sobre Santander del año 35 En plena república Aquí le tenéis ¿eh? en otros aspectos, portadas de libros Jugador de bolo, siempre con una estética muy, muy, muy personal ¿eh? Que tenéis portadas De Manuel Manoliano Eso de los muertos Con, con Praña Flor, con el ojáncano Lo que es curioso es que eh, como suelo decir siempre, muchas de estas grandes portadas en ediciones posteriores de obras de Manuel Llano las han eliminado. ¿eh? Aquí tenéis eh, su visión sobre la romería de Coicillos y esto salía publicado, para que os hagáis una idea, en la revista La Estampa, en Madrid, que era una revista de los años 30 que ya prácticamente estaba repleta de fotografías pero que incluía muy pocas ilustraciones, entre ellas las de Rivero Gil, porque era uno de los grandes. También, lógicamente, tiene su reflejo en el día de Santander, que ganó el concurso en una ocasión en el año 24. Ángel López Padilla, de Nación Puente Viesgo, también marcado por su ideología política de izquierdas, la diferencia entre Padilla y Rivero Gil, que los dos son maravillosos, es que Rivero Gil, en cuanto acabó la, la, la guerra civil, huyó a París y luego a México. Y Padilla se quedó en Cantabria, con lo cual, en cuando acabó la Guerra Civil, la verdad es que lo, lo pasó mal. ¿eh? Lo pasó mal. Gran, gran ilustrador que tiene como anécdota curiosa que él, en Puente Viesgo, allí era su familia, allí nació él. Bueno, pues en el barrio Puente Viesgo, cuando era un chaval que ya dibujaba de maravilla, se quedaba el padre del filósofo Ortega de Gasset. Entonces, el padre del filósofo Ortega de Gasset. Le vio a ese muchacho y le, y le dijo: Tú eres un crack, tú eres un crack, dedícate a esto. Y le dio a espaldarazo. Fijaros. ¿eh? Y él empezó a estudiar arquitectura, derecho, pero donde era bueno él era en esto. Y bueno, pues evidentemente, tiene el día de Santander, como gran ilustrador que se precie, pues tiene también su. su su obra ganadora, pero, por ejemplo, en Torlavega, porque estuvo muy vinculado con Torlavega, bueno, pues ganó, ganó eh, bastantes concursos de las fiestas de Torlavega. ¿eh? También, por ejemplo, en, a nivel nacional publicó, eso está en la revista La Esfera de Madrid, ¿eh? el, la verdad es que Padilla sí que le gustaba mucho el tema tradicional de Cantabria. ¿eh? Y sí que nos legó unas maravillosas caricaturas de personajes célebres de la época. Fijaos, con un toque muy especial. Este es Ricardo Bernardo, que de nos hace antes el dibujante. Este es eh, Rivero Gil. Este es Ángel Espinosa, un pintor muy famoso de aquella época. Eh. Este es Vicente Quintana, que era un, un médico también muy famoso en Santander en aquella época. Y eh. bueno, y así, bueno, pues un montonazo de ellos. Y bueno, pues esto es un poco resumido el contenido del libro y lo que. Mmm, os he dicho antes, que, que apenas eh, lo he contado, el libro se caracteriza porque todos esos capítulos o este viaje por este mundo visual de, de, de los grandes ilustradores y dibujantes está eh, conjuntamente con el contexto de cada momento. ¿Por qué? Porque si no, no se puede entender la obra de ellos. Yo os he dado unos esbozos de sus... Eh, ideologías políticas, de sus relaciones con acontecimientos históricos, de momentos del tiempo donde estuvieron ellos eh, y, y, que, y, que, y que lógicamente les influenció. Bueno, pues todo eso, todo eso también está presente en el libro, porque si no es que es imposible de entenderles. Y luego, también, lo que os he dicho al principio, para entender estas estéticas, que ahora mismo, con los ojos actuales, resultan un poquito extrañas porque evidentemente ahora hay otras estéticas y hay algo que no existía en estas épocas ahora existe el diseño gráfico a base de ordenadores aquí se hacía toda a mano y con imaginación y, y, y, y, y luego pues eso, mirando siempre lo que se hacía en otras partes de, de España y eh, principalmente en Madrid y Barcelona y en Europa bueno pues con, con, co, cogiendo esos mimbres pues estos señores hicieron esta obra maravillosa y repito de todos ellos varios fueron grandes artistas de proyección nacional que por desgracia para ellos el tiempo les ha tratado muy mal por diferentes motivos y en la actualidad pues no son no son conocidos bueno muchas gracias si una preguntilla por ahí No, pues nada. <risa> Gracias.